No me hace falta calle para escribir así Lo que sí me sobra es mérito por escribir así Así que mejor almacenen todo el frenesí Porque lo más seguro es que no me frenen a mí yeah. Cuando sin eres soy como el karma solo sucede Domo los beats ante mi cena en mi flow de marca Como un mercedes por eso acelera sin pena Pero con la gloria que todos desean Nos flashamos rocking y no somos smoking Pero somos lo hoy voy En la cresta de la ola junto a mi convoy Careteando tus historias pareces un toy Y demuestro que ya no tienen certezas Metiéndome en su cabeza como si fuese Freud o Freddy Porque la pesadilla soy del párrafo Si estoy ready oscuro como Black Sabbath Pero sin ser tan heavy riéndome de los que creen que soy novato Escapándome de esos gatos que no pueden alcanzar a Jerry Y están fuera de mi league no compito con nadie, voy directo hacia la cima Existan o no tarimas solo dejo mi alma en cada tema que escriba y Subile el volumen, para que se fumen Te hago un resumen, estamos por las nubes Representando lo abstracto, lo que no consumen Su mentira reflejada en lo que presumen Subile el volumen, para que se fumen Te hago un resumen, estamos por las nubes Representando lo abstracto, lo que no consumen Su mentira reflejada en lo que presumen No, no nos hace falta léxico, somos el dúo clásico Con escasez de mérito tu juicio básico y no quería el crédito. Va en sujeto tácito. Sigo sin buscar redito. Prefiero mi ámbito, que fácil, no me fácil. no que mis bocas se cerrarán. Golpefero, cuando más mi pan si se acolmaban. Una lección de párrafo, miedo les causaba el redicro. Otra vez fruo el parque. Extrañaban. Surgen sobre el beat, no tengo ningún problema. Ante toda catástrofe, siempre la frente en alto. Aprender de las caídas. Ese es mi lema. Canalizar los males. Que me hicieron daño. Venimos con destreza, sale por naturaleza. Le sacamos tema pa' que mueva la cabeza. Lo dije, no es Primero y esto recién empieza, así que pasando meses y cada vez más certeza. Otra vez, para que puedan ver el cliché. No hablar del barrio porque en casa me crié, mucho menos hablar su flow que es un copy-paste. Y siendo sincero, a kilómetros se ve. Un bocaja me entro, meto, meto, verso, no se igualan por completo. Me relaja su respeto, solo baja al respecto. El esfuerzo de este dueto solo avanza, avanza, canta,